Sí, estamos por aquí para formalizar la denuncia que estaba fuera del país. Eh, entiendo que es un gran, un gran logro, un gran paso, ya que este individuo eh, mantenía en sobra toda la salida de la capital. Eh, se le imputan varios hechos. Esperamos que realmente el Ministerio Público y, y los jueces puedan darle salida a esto y que no se quede así, porque realmente, eh, según tenemos entendido, han recuperado parte de las eh, pertenencias, no de las mías, pero de, de algunas de las víctimas que fueron eh, asaltadas por él. En ese momento, doctor, recordamos, ¿qué le llevó a usted? No, no eh, lo mío fue bastante, me llevó eh, dinero en efectivo, dólares, eh, unos euros, eh, un cargador de la pistola, celular, eh, tres relojes. Mucha pertenencia. ¿Qué espera entonces de las autoridades? No, simplemente que el proceso sea diáfano y que este individuo pues vaya a la cárcel, que es lo que le corresponde.